El inquietante caso de abril El espiritismo es la creencia que sostiene que los espíritus de los muertos pueden afectar positivamente o negativamente a la salud, la suerte u otros aspectos de la vida humana. El inicio del conocimiento sobre los espíritus nació con las investigaciones de Alan Kardec, quien en sus libros capturó las respuestas más profundas sobre los seres descarnados que habitan en el reino de los muertos. Por medio del espiritismo se cree que es posible comunicarse con los seres queridos fallecidos, pero para lograr esto se requiere de una persona con un don especial, que sirva de intermediario. Un medium. A inicios del siglo XIX esta práctica se hizo muy popular entre las clases altas, en donde se comenzaron a utilizar tablas ouijas para la supuesta comunicación. Sin embargo se han descubierto un sinfín de engaños. Pero hay otro tipo de mediums que utilizan sus poderes psíquicos para hacerle preguntas a los muertos y obtener respuestas para sus familiares. Algo simplemente inverosímil. Este es el caso de Abril. Una chica mexicana de 16 años que de forma inesperada desarrolló la capacidad de ver y oír a los espíritus que rondan entre los vivos. Su capacidad de medium la experimentó primero con su abuelo fallecido, a quien comenzó a ver, y tan solo en un año, ha podido llevar mensajes a diferentes personas quienes se han acercado a ella para poder hacerle consultas y cerrar ciclos con aquellos que murieron. Y dejaron cosas pendientes. O que simplemente quieren saber de ellos antes de dejarlos ir para siempre. Quiere que... Bueno, hablando de tu hija, eh... Él me, dice, me menciona mucho sus pies descalzos y me dice que no esté descalza, que, que le pongas calcetitas. Bueno, aquí en México se le dice calcetitas. Es que mi hija siempre está descalzo. Siempre la tengo de pie descalzo en la casa, siempre, siempre, siempre. Y de hecho en este preciso momento está descalzo. Me insiste mucho en que... Me dice, dile que mantenga la puerta cerrada porque así entra el frío. Dile que tenga la puerta cerrada porque así entra el frío. ¿Lo relacionas con algo o sientes que tiene algo que ver? Sí. Lo que pasa es que la noche que. O sea, me, ayer me refié súper fuerte, entonces yo creo que debe ser porque dejé la puerta de mi pieza abierta. Él ha estado al pendiente de ti solamente que. Me dice que trates de dormir más temprano. No, no has estado durmiendo del todo temprano, lo que puedo percibir. No te puedo creer. Sí, yo soy muy ritenaria, o sea, tengo mi horario para dormir. Y este último tiempo me estreso mucho porque al ver que, por ejemplo, yo a las 12, 12 y media ya no puedo pasar de esa hora, porque si no me empiezo a estresar, me empieza a causar como un tipo de ansiedad.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 y a un año de la aparición de su don y de compartir lo que ella ve y oye, se puede proyectar que quizá estemos ante uno de los casos de mediums más importantes de la historia. La chica tiene el potencial. Pero no es por este video que debes creer eso, sino por las inverosímiles evidencias que demuestra en cada sesión. Cuando conocí a Abril, tuve el impulso de entrevistarla, y desde una postura escéptica escuchar lo que tenía que decir sobre la comunicación con los muertos. Y en más de dos horas de entrevista, mismas que puedes ver dentro de mi canal de YouTube, quedé sorprendido por lo que ella demostró realizando tres pequeñas sesiones en vivo. Más curioso aún es que días después recibí un mensaje de un suscriptor que vio la entrevista para mostrarme que en un fragmento algo extraño aparecía detrás de Abril. Pero si te soy sincera, no la necesito. Si yo quiero comunicar. Sí. sí. Sí. Sí. Revisando el video junto con los espectadores. Se creía que pudiera ser solo un reflejo Y es que aquello parecía una pequeña luz blanca Que aparecía y desaparecía Para los más creyentes Eso pudiera ser energía Un espíritu o incluso un hada Al final resolvimos que quizás solo era una coincidencia Y que aquel brillo tenía una explicación más terrenal Sin embargo no me quedé con la duda Y decidí escribirle a Abril Para mostrarle lo sucedido Ella no se sorprendió y mencionó que no era la primera vez que ocurría eso. Que ya en otros videos donde ella se grababa, habían aparecido esas cosas a las cuales no podía darles explicación. Y para muestra, me envió uno de esos videos donde ocurría el mismo fenómeno. Veámoslo. Como sanarse juntos, sanar esos traumas juntos y luego impulsarse. Pero no se aferren a una sola persona que, ¿por qué salen? Si es así, no se aferren a una sola persona. En el video podemos ver cómo algo similar a un hilo aparece de pronto desde su cabello y comienza a flotar. Y antes de que termine de perderse en el cuadro del video, aparece cerca de su hombro otro pequeño destello muy similar al del primer video, algo completamente extraordinario. ¿Qué son esas cosas que aparecen alrededor de Abril? ¿Serán los espíritus que ella dice ver? ¿Será una especie de ectoplasma materializado desde el más allá? ¿Podrían ser reflejos como muchos aseguran? La verdad aún no la conocemos, pero de algo estoy seguro. Seguiré muy de cerca la trayectoria de Abril tratando de conocer más sobre su enigmático mundo de los muertos. Si es que existe. Y si así es, compartiré tan valioso conocimiento sobre uno de los temas más interesantes y de más dudas donde el ser humano busca respuestas. Suscríbete a este canal para que seas parte de nuestra gran comunidad paranormal y si quieres comunicarte conmigo, sígueme en mis redes sociales o mándame un correo o WhatsApp al número que aparecerá en pantalla. Mi nombre es Oxlack Castro y te estaré esperando en el próximo video.